¡Hola a todos! En este video tutorial os voy a explicar cómo sacar el máximo partido a los documentos colaborativos de Google Doc para realizar ejercicios de expresión escrita en clase como este que propongo en ProfeDL, escritura creativa y colaborativa a partir de imágenes llamativas. En la entrada mencionaba algunas funcionalidades de Google Doc, como pueden ser el historial de revisiones, comentarios, corrección automática, sugerencia, chat… y me gustaría repasarlas en este tutorial. Para empezar tenemos que entrar en nuestro Google Drive, recordar que para entrar en el Google Drive tendríamos que eh, registrarnos dentro de Gmail, tener una cuenta, entrar en nuestro Gmail y después cuando ya estamos dentro tenemos que hacer clic en estas ventanitas y ahora entrar en Google Drive. Os entraría aquí y como veis yo tengo mis clases organizadas dentro de mi Google Drive. Yo me he creado una clase de prueba para, para hacer la demostración y aquí he creado el documento de Google Doc. Para crear el documento de Google Doc es muy fácil, tenemos que hacer en, clic en nuevo y después tenemos que hacer clic en documento de Google. Os lo crea y el resultado sería esto que veis aquí. Como veis, he organizado el documento como explico en la entrada, ¿no? Colocando un título y dentro de una tabla he colocado el objetivo de la tarea y he colocado enlaces y recursos que les van a ser de ayuda para realizar la, la tarea. Después he colocado dónde tienen que escribir cada alumno, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas de las funciones que comentaba en la entrada. La primera de ellas sería la de Historial de Revisiones. Esta la tenemos aquí, al lado de Ayuda, donde pone Última modificación... Hacemos clic y veríamos todas las modificaciones hechas en el documento. Como es un documento nuevo que lo he creado hoy, solo tenemos un día, ¿no? Pero si, si estuviéramos trabajando más días, pues veríamos muchas más revisiones. Importante, Google, Do Google Doc no te genera revisiones cada vez que alguien produce un cambio tipo cada minuto, ¿no? Eh, él va localizando, eh, va autoguardando el documento cada ciertas horas, ¿no? Cada, cada cierto tiempo, ¿no? Y nosotros podríamos recuperar, acceder a la versión de tal eh, del momento en el que Google Doc lo ha, lo ha guardado. Por ejemplo, la primera será el documento en blanco, ¿no? Cuando yo eh, había empezado a crear este documento. La siguiente. Y la siguiente. ¿Qué nos interesa? Como veis. Una cosa importante es ver eh, eh, lo que sale subrayado en verde es lo, que, lo nuevo que se ha añadido. Si a mí me interesara eh, recuperar esta versión, es muy fácil, tendría que dar a restaurar esta versión. ¿Esto por qué es útil? Porque puede pasar que en nuestra clase alguien haya, se haya equivocado, haya borrado algo sin querer eh, o cualquier problema que haya podido suceder. No pasa nada, vamos al historial de revisiones y vemos a ver si lo ha guardado la, la, la versión que, que deseamos y le damos a restaurar la, la versión. Bien, la siguiente funcionalidad sería la de comentarios. Comentarios los necesitamos para, como, como mencionaba en la entrada, para comentar eh, algo concreto, ¿no? Tipo, por ejemplo, un error en una palabra, en una frase sin necesidad de eh, ensuciar el texto. Esto quiere decir que si Caterina está escribiendo aquí, por ejemplo, Juan está alto, y nosotros hemos visto que tiene un error en esta frase, podríamos venir aquí, seleccionar eh, dónde está el error, o incluso seleccionar toda la frase, y podríamos decirle, Caterina, eh, eh, aquí hay un error importante. ...para que Caterina pudiese reflexionar y pensar a ver si, si es capaz de, de localizar ese error. Pero Caterina a lo mejor no ve este error y podría entrar dentro de esta, de esta caja, de esta ventana... ¿no? ...que se ha abierto al margen, como veis, sin ensuciar el texto. Podríamos incluso establecer un diálogo entre el profesor y el alumno. ¿no? Aquí eh, podría decir Caterina, profesor, no entiendo dónde está el error... Va a aparecer como que lo he publicado yo, porque estoy haciendo el tutorial yo solo, ¿no? Pero eh, aquí saldría, por ejemplo, si están, conect eh, están conectados como anónimos, saldría usuario anónimo. Bueno, vemos este comentario de Caterina y podríamos seguir hablando con ella, ¿no? Podríamos decirle ser o estar. Esa es la cuestión. <risa> Y ahora Caterina diría, ah, vale, vale, vale, se trata de, del verbo, ¿no? Ah, de acuerdo, que tengo que ponerlo con el verbo ser, ¿no? Entonces así dice, eh, profesor, ¿está bien? Así. Y nosotros ya le responderíamos sí, perfecto. Muy bien. Bien, y si vemos que nos molestan todos estos comentarios, porque vamos a ir escribiendo muchos más comentarios en el, en el documento, y vemos que esto ya está cerrado, lo que tendríamos que hacer es darle a resolver para quitarlo de aquí. ¿De acuerdo? Otra de las funcionalidades que mencionaba en la entrada era la de sugerencias. Sugerencias es para escribir dentro del texto, pero eh, de una manera que se vea que lo que estamos, es que estamos escribiendo nosotros y que es una sugerencia, ¿no? que no estamos como como interrumpiendo el, el escrito de, de nuestro estudiante, ¿no? eh, para que, des, que después no se sabría qué es lo que ha escrito él y qué es lo que hemos escrito nosotros. Por lo tanto, si aquí en esta misma frase ¿no? queremos eh, decirle, pues, eh, eh, tiene un poco de pobreza, eh, es un poco pobre ¿no? Y, y, y haría falta añadir algo. ¿no? Por ejemplo, Juan es alto y tiene una camiseta eh, bla, eh, verde... Y roja. Esto, no lo, podríamos, esto eh, lo podríamos hacer, pero el estudiante, si, si a lo mejor eh, estaba escribiendo otras cosas, ¿no? Eh, tengo un coche. Y nosotros eh, le hemos escrito algo antes de todo lo que él está escribiendo, ¿no? Él, él se estaría haciendo un lío. Esto no lo tenemos que hacer así, lo hacemos por sugerencias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos aquí donde pone edición, lo cambiamos. Y ponemos sugerencias. Ahora ya no estaríamos escribiendo de manera definitiva, estaríamos dándole sugerencias al texto, ¿no? Entonces, lo añadimos, añadimos lo que, la sugerencia que nosotros queremos hacerle al estudiante y el estudiante lo ve como el comentario al margen, ¿no? Pero además lo ve en el texto eh, con un color verde, ¿no? Eh, por lo tanto, esto el estudiante podría decir, me gusta lo que, lo que has escrito o no me gusta lo que has escrito, ¿no? Incluso puedo tener dudas y el alumno podría decir, ¿eh, ¿por qué? ¿Por qué me has añadido esto? Y aquí lo mismo que antes, ¿no? Estableceríamos un diálogo. Si al final está convencido y le gusta lo que, lo que le hemos sugerido, ¿no? Pues simplemente aceptar. Y ahora ya cambia, ¿no? Ya no está en ese verde. Ahora ya estaría en el color eh, del texto, ¿no? Normal, ¿no? Lo ha, lo ha integrado. Otra de las eh, funciones que mencionaba, ¿no? Era la, de, la del chat, que sería para establecer un canal de comunicación más general con todos, más abierto, ¿no? Para entrar en el chat hacemos clic en el bocadillo y ya estaríamos en el chat. No, aquí podríamos decir: Hola, chicos, cómo va el trabajo. Y los estudiantes, pues podrían ir escribiendo también por aquí. Como veis, la ventana de trabajo todavía es muy, es muy cómoda. no Aquí el chat no molesta para nada lo que podemos escribir aquí. Eh, los comentarios salen... A ver, vamos a poner un comentario. Eh, no me gusta. Los comentarios salen aquí y tenemos todo bien visible, ¿no? Si queremos minimizar el chat, pues volvemos a hacer clic en ocultar el chat y ya lo tenemos, ¿no? Así sale más grande. Bien, y por último me gustaría comentar la funcionalidad de corrección automática que comentaba en mi entrada, que es como cualquier procesador de texto, ¿no? Cuando te equivocas, te da la alternativa. ¿no? Por ejemplo, escribo Juan está. En el árbol sin acento, en teoría, me tendría que salir en rojo porque es incorrecto. Y si lo escribo con V, por ejemplo, también me daría incorrecto. Me da la alternativa si lo doy a doble clic, al, si le doy al clic derecho, me sale lo que querría decir y lo añado. Y lo mismo con la que he escrito en V. Clic derecho y sale la corrección. ¿no? De acuerdo. Y por último me gustaría explicar cómo compartir el documento con nuestros alumnos. Para ello, muy fácil, me voy aquí donde está el botón azul de compartir, hago clic y muy importante asegurarme de que el documento tiene los permisos para que los alumnos puedan editarlo. Eh, importante porque cuando generamos un documento no está así, tenemos que ir y cambiarlo. Tenemos que ponerlo en cualquiera con el enlace puede editar y ya luego le damos a obtener enlace para compartir aquí y nos genera este este enlace largo no es muy, es muy difícil no si lo queremos eh, si lo queremos escribir en el navegador si tenemos una plataforma educativa, educativa tipo Edmodo o cualquier otra no perfecto no lo copiamos, a, eh, lo copiamos allí ¿no? y ya pueden hacer clic pero si no pues tendremos que escribirlo en la pizarra y esto es imposible <ríe> o casi imposible de, de que los alumnos lo puedan escribir eh, después en su navegador no eh, por lo tanto, eh, lo que tenemos que hacer es acortar el enlace. Para acortar el enlace yo recomiendo la página de bit.ly. Esta página, ¿vale? bit.ly Y en bit.ly ya tenemos aquí eh, donde acortarlo. Vamos aquí a crear el enlace corto le copiamos y pegamos la dirección y ya tenemos la, el enlace cortito ¿no? ahora ya simplemente escribiendo en la pizarra bit.ly eh, barra 2 sin eh, cv6 muy importante escribir las minúsculas y las mayúsculas porque si escribimos la c con minúscula por ejemplo no, no sería válido y bueno eso es todo cuando ya les pasemos el, el enlace entrarán en este documento y tendrán que seguir las instrucciones que, que, que hemos puesto aquí eh, ya sabéis, tienen que entrar en, en donde vosotros les hayáis dicho. Yo, por ejemplo, recomiendo el tablero este que tengo en Pinterest, con todas las imágenes creativas. ¿no? Eh, el alumno entra y elige ya la, la imagen con la cual quiere empezar a inventar la historia. ¿no? Por ejemplo, elige esta de aquí, hace clic. Y después, eh, no guardar. Es más fácil copiar la imagen... Con, el cli con clic derecho, ¿no? Aquí, copiar la imagen y después aquí, eh, por ejemplo, si está Francesca, ¿no? Que ha visto esta imagen, eh, clic derecho y pegar y ya después aquí puedes, por ejemplo, minimizar un poquito más la imagen y empezaría a escribir justo debajo, ¿no? Eh, había un niño eh, que se sentía solo... Vale, aquí empezaría. ¿no? A mí lo que me gusta es poner como el nombre de, de las personas que están escribiendo el, la historia, eh, poner la marca de dónde ha empezado a escribir. ¿no? Por ejemplo, aquí escribiría Francesca Francesca y después lo pondría en negrita, en otro color, para que se vea que es de una cosa diferente de, del texto. Y eh, cuando ya vea yo que, que ha escrito un buen trozo, ¿no? cuando ya haya pasado el tiempo, pues ya digo, por ejemplo, ahora tiene que seguir aquí Caterina. Caterina sigue por aquí y le pongo el, también lo mismo, no en negrita y en color para que se vea. ¿no? Y ya Caterina podría seguir, en, podría seguir el texto aquí. Vale. Esto es como cualquier procesador de texto, todo lo que es las negritas, los colores y esto. no Seguiría. Y nada, pues eso es todo. Eh, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis hacer siempre en la, en la entrada, en, usando los comentarios, y yo estaré encantado de, de leeros y, y, y mejorar, la, mejorar el material si hace falta. Gracias por todo y nos vemos en, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!